Hola, mi nombre es Astrid Arriagada y los invito a las segundas Jornadas Internacionales de Ética Aplicada, en donde presentaré mi tesis de grado El cuerpo trans en la práctica clínica, una aproximación desde la bioética, en donde abordo, desde la perspectiva de género postfeminista, las distintas nociones que permiten la comprensión de la multiplicidad corporal, entendida como elementos de acción ético-política vinculada a la atención de salud de personas trans contribuyendo al discurso que apoye la práctica clínica sustentada en la autonomía, la protección y la reivindicación de los derechos de las personas trans.